Violeta, vas a conocer al Yayo de la familia que la conociste pero eras muy pequeñita y dentro de una bolsa mira, ven, y además está malito tienes que darle mucho pisito Fermín Fermín mira mira Fermín ¿Está ayudo ¡Pues tú, Solito! ¡Qué bien! Mira, Fermín, mira. Mira. Le hago cosas para animarle, no le gustan mucho. Pero no le han gustado nunca demasiado los bebés. Cabritas. Fermín, sal ya, sal. Oye, venga. Parece que está súper enfadado. Habéis visto la diferencia. <risa> se ve bien así. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un bebecito! ¡Un bebecito! Como tú, tú fuiste un bebé precioso. ¿Sí? ¡Tú fuiste un bebé precioso! ¡Mira, llováis. Las medias a juego, <risa> eh. ¿Quieres? Muy bien, ¿qué quieres? ¿Un poquito de alfalfa? El alfalfa de Fermín, no se lo digas a nadie. <risa> Mmm, mmm, que son más guapas. Ahora vamos a seguir paseando. ¿Cómo te gusta, eh? Hacer la maruja por ahí. Te gusta mucho hacer la maruja por ahí. Aunque tiene un poco de frío mm -hmm.